anoche y que nos va a contar entonces sí. la seguridad de roche rd aquí en el en san francisco verdad cuéntanos impide entiendo. la seguridad de roche rd impide entrevista ahí está la cámara oculta gracias al camarógrafo de nosotros aquí de los osobrosos willy que captó el momento en cuando nosotros volvamos a waldo calle a este loquito viejo a, a, a, a, a hd que priven que priven vaina vamos vamos a escuchar, vamos vamos a escuchar vamos a escuchar el, el, el audio el pequeño, parte de corte del audio Ahí está tito nuestro compañero tito pau y su equipo de trabajo está el equipo de trabajo de la familia musical y parte de aquí de, de, de, de Telenor. vamos a escuchar a ver qué, qué es lo que dicen y después vamos a ver o como es eso de que Dale, güey, doy calle. Sí, dale, yo... da la declaración no, a Oficialmente, no, nosotros somos la no. prensa de aquí, manito. Claro, porque es la prensa. Es la prensa. Ahora, yo tengo medio, yo tengo el paralelo, Yo tengo mi plataforma. No, vamos a hacer no, declaraciones, Vamos a ah, hacer declaraciones. Vamos Pero, ¿cómo es vas a grabar? ¿cómo es eso? ¿De que? Pues, sí, dale guardo calle no, dale, sí, dale, dale yo, no. No, no. Oficialmente onda, nosotros somos la no. prensa de aquí, manito claro porque es la prensa Es la prensa yo tengo medio, yo tengo el chicos paralelo mira eh, según guardo calle eh, dice que su artista él me dijo ahí que él tiene la página de movimiento paralelo y que su artista eh, nada más de entrevistar. entonces yo me imagino que, que, que Juan Ramón Gómez Díaz fue y le pidió permiso a Guardocalle Calle para que él le diera la entrevista verdad ¿Cómo? entonces yo quiero decirle a estos muchachones a guardocalle Calle a estos muchachones que están en su momento ahora que la, la, la, hoja se, la hoja se voltean, ve, las hojas se voltean. Dale, ustedes dale. están ahí, nosotros podemos, donde usted está, nosotros podemos estar mañana. Yo puedo tener un artista ahora mismo que se me, que se me pegue mañana, pues yo no lo voy a dar entrevista a ustedes. El, yo puedo, ma, mañana yo puedo, un artista mío se puede pegar, el final. Fulano tiene un artista que se pegó, más feo que Rochi. Entonces, eh, si ustedes quieren entrevista y Movimiento Paralelo quiere una entrevista, entonces ya yo no se la voy a dar, porque ustedes ustedes no permiten que nosotros entrevistemos a, a la artista de ustedes. O sea, eso es algo, algo sin sentido, que un artista que se debe al público, que se debe a la prensa, no le, no, no le queda de entrevista a la, a la, a la prensa de aquí, de, de San Francisco, pero así le dan entrevista a la de allá, a la, a la prensa de, de la capital, entonces no entiendo por qué esa demagogia, porque gerionos. según él dice ahí, Guardo Calle dice ahí, no, porque yo tengo una página y mi me da entrevista a mí, pero está bien, te da entrevista a ti, pero es lo que va a hablar de lo, de, de, de, de, de que es lo que está pasando aquí, ese tipo de cosas. Pero que ni Martita más grande hacen eso, esa gente están como muy Un saludo, una vaina. Entonces ellos quieren, ellos quieren, pero lo, ellos ellos lo que no entienden, lo, lo que yo quiero que ellos entiendan se es que donde se ellos se están, se están se ustedes mañana, no veces, eso es igual que la política que siempre hay un cambio de gobierno ustedes están ahí nosotros mañana podemos estar nosotros ahí porque nosotros estamos trabajando para eso también y nos estamos haciendo sentir ahí donde esté el movimiento paralelo mañana puede estar la, la página de nosotros controlando y ustedes son los que tienen que hablar con nosotros entonces ustedes les gustaría que nosotros vengamos con una actitud no eh, el eh, a, a roche no no no yo no entrevisto a roche porque él una vez cuando estaba en su momento hizo esto y esto vaya muévalo ya el artista de nosotros, no, no, el, el artista de nosotros no le va de entrevista. ¿A usted, a usted le gustaría eso? Que en un par de años, porque la vaina, la, la hoja se va a voltear. Nosotros no estamos relajando. Pregúntale a Neto Flow, a, a, a Tito los muchachos de aquí. Nosotros no estamos relajando, nosotros vamos por ustedes. Yo voy por la posición de que voy por ti, Alofoque. Es ahí en la bueno, silla que te me quiero sentar. Lo está diciendo, muchachos. Así, así que dejen su claro, vaina. Oye, este dejen su claro, vaina, claro, que, que la hoja se voltee en cualquier momento. La hoja se en cualquier, momento. La en cualquier la rato, se nosotros estamos sentados nosotros <ríe> ahí. Ustedes tienen que estar atrás de nosotros, como hicimos aquí en San Francisco de Macorís, que en un año nos le pusimos adelante a los que estaban. Pero ahí ve, yo hice así, yo hice de estar aquí y le hice así a lo que estaban 10 años y yo en un año ahí ve. No, uh, y si adelante. algún día vienen aquí. quién que tienen que hablar? Con de la familia. Y musical. si algún día vienen aquí quieren venir en programa ¿con qué cara van a ver? ¿Eh? ¡Ay! No, yo yo que no, y están y, y, y, y los tigres de aquí tan le van a hacer un boicot a ese equipo de Roche porque están muy, están muy frescos y están muy pasaditos. No, ¿Vale? el equipo de Roche entonces con una, con una. La, una prepotencia exacto. una prepotencia y son muy ingreídos, porque sí. ellos creen que están ahí, ellos creen que mañana ellos no van a necesitar a nadie, Rochi está en su momento Pablo Pidi estuvo en su momento todo el la callejero todo. está en su momento y esa gente la en entrevista ahora mismo compañero, así que Tese tranquilo, Chuap, pero toda esa gente tuvieron en su momento de pegada y esa gente hoy en día no son nadie, esa gente la en entrevista, así que no me hable de eso. Bueno, vamos, vamos a, a aquí. cerrar aquí ya los osobrosos, ya después de una hora, ¿verdad? Caliente aquí en este sí, programa. La verdad, todo, la todo, hoy se nice. sudó, se peleó, se <risa> gozó, se hizo <risa> cirugía, de todo.